cada 100 venezolanos 80 tenían acceso al agua potable hoy 95 de cada 100 venezolanos tiene acceso al agua potable y nosotros tenemos que llegar a 100% yo diría incluso por ahí estamos instalando unas plantas potabilizadoras pequeñas que fabrican los uruguayos los hermanos uruguayos son maravillosas para esos pueblos alejados. Ah, ¿y por qué los indígenas no pueden tener agua potable? Sí, ¿Quién dijo que tienen los mismos derechos? Un cuiba del río Capanaparo, un yaruro, una familia Yanomami del Alto Orinoco, tiene tanto derecho al agua potable como una familia del este de Caracas, o cualquier familia de Barlovento, de aquí del Guapo, de aquí de Higuerote, cualquier turista sea blanco, sea negro son derechos humanos fundamentales bueno, hasta allá nosotros Lluvirí, llegaremos con pequeñas plantas bueno, que toman agua del mismo río la potabilizan y le dan agua potable a cada vivienda un derecho dígame para los niños cuántos niños no se han muerto desde que el mundo es mundo por, por, por falta de agua potable por bacterias que se van reproduciendo y dañan ¿eh? la salud, de colectividades completas ¿verdad? lo mismo que el tratamiento a las aguas servidas ese es otro tema también muy importante bueno en el medio rural en el medio rural hace 10 años ¿eh? solo 55% aquí en, en el medio rural la situación era mucho más grave porque ustedes saben que la Cuarta República puso de moda aquella frase que decía Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra ¿Eh? así decían así decían ¿Eh? ahora no, ahora no aquí hace 10 años solo 55 de cada 100 venezolanos en el sector rural tenía acceso al agua potable hoy ese 55 se ha convertido en un 80% es decir de cada 100 80 pero vamos rumbo a 100 ¿Eh? rumbo a 100 en estos próximos cuatro años hay que acelerar y en los otros seis que vienen acelerar aún más del 2009 al 2019 el proyecto nacional de desarrollo proyecto Simón Bolívar bueno, uh, desde cuando Venezuela cumplió las metas del milenio en agua potable Y ahora estamos haciendo un conjunto de proyectos En los cuales yo agradezco Luis, no, nacimiento Agradezco mucho porque Luis, hemos hablado Y él viene a ofrecer todo el apoyo de Camargo Correa A estos proyectos venezolanos, el apoyo de Brasil ¿Eh? y el gobierno de Brasil y toda la capacidad instalada que tiene Brasil que hay que agradecerlo muchísimo ¿eh? esto nunca ocurrió aquí Luis, tú sabes nosotros éramos hace 10 años una colonia gringa aquí no había proyecto para el pueblo aquí no había inversión internacional no, pero para nada Venezuela estaba en el suelo por ejemplo esta gran obra que sigue su marcha yubirí del saneamiento del lago de Maracaibo ese es un proyecto de largo plazo para el 2000 bueno, las metas las tenemos para más allá del 2015 por allá, ¿no? el saneamiento del lago de Maracaibo es un proyecto de grandes dimensiones eso implica, bueno todo lo que son plantas de tratamiento colectores principales plantas de agua servida, no solo en el Zulia, en toda la cordillera andina porque todas esas aguas de los ríos de los Andes o casi todas van hacia la cuenca del lago de Maracaibo además estamos haciendo el acueducto Winca, agua para la Guajira esa es otra gran obra hacia allá, hacia el, el, el noroeste de Venezuela la Guajira lo inauguramos en en octubre se inauguró una fase ahora viene la segunda fase y este acueducto de Falcón que inauguramos hace apenas tres días para 600.000 habitantes el acueducto bolivariano de Falcón le falta un segundo tramo que se inaugurará en marzo para llegar hasta punto fijo el saneamiento del río Guaire a los caraqueños y caraqueñas los invito a que nos vayemos en el río Guaire bueno, pues en el año 2014 allá vamos <ríe> lo vamos saneando en el 2014 nos bañamos vamos a hacer un zancocho a pescado en el Guaire. ¿Ah? Bueno, que es un río mirandino también. Claro, le cae al Caribe aquí en Miranda. ¿Eh? Le cae al Tuy. Y le cae con todo ese caudal de sucio. Y de contaminación que viene de allá de Caracas, ¿no? Pues todo eso en beneficio de Miranda. Eh, ahora se terminó eh, al final del año 2008 estoy hablando de las grandes obras hidráulicas que estamos haciendo no estoy hablando Ah, ¿eh? Yacambú Yacambú-Kibor. ahora terminamos eh, la interconexión el túnel de trasvase que interconecta la represa o el embalse con el valle de quibor un túnel de 24,3 kilómetros que atraviesa la cordillera de los Andes porque el embalse está en la cuenca del Orinoco y el agua viene hacia la cuenca del Caribe.